Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar jugando con mi amigo Dante. Vamos a estar jugando unas partidas, tratando de hacer godrich tratando. Y bueno, vamos con las partidas. Bueno, ya estamos en la primera partida. Voy a hacer Goldbridge. Ay, a los chamos estos no les veo mucha confianza. Les voy, les voy, les voy. No, ah, dale, tienen... La caca esta, boludo. Ah, dale. la Ay, dale. Nos, nos rompió la kill. Es verdad. Cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Uy. Ni noob. No sé jugar o qué. Yo con el noob, ¿viste? Deja de comprar cosas. Ay, dale. Les voy a los azules mirando un azul me encontré un azul, bueno vale esa que mierda hace, es el que es eso, se, me está re porque tenes como tres mil millones de cosas de fondo se si te escuchan y encima re saturado lo que se te escucha ahí no me registra los hits el universo lab, viste yo tengo Hay que hacer falta... lo lo Se va, se va, se va, se va. El güey se va. Vale, pues ya. Me Yo Creo que me da las partículas, seguro. Tu casa. Si, sí, si. Sí. Con el mío. No es que le tengo que romper, cama este. No en la Ay, dale. Uy, yo vi en el dondo este donde su puentecito tras subirle 3000 millones de bloques. Bueno, ahora se te un DNT Jam total. Te vas a re a de risa. No sé. Eso es un puente de tres mil millones de bloques altos. Ponen bueno, un no, chavo de fe. Ahora se ve. Dale, baja, bro. Baja, bro. Yo oh, no le gané no, show, no. Este. No Nunca. Sí, es mi amigo, boludo. Es mi amigo, sí. Sí, es mi amigo. Obvio que te voy a hacer team. Sí. Eh, oh, vale. Ay, ay, ay, ay, ay. A tu casa, no mil años, por eso. No, dale! Uy, sí la trampa de mierda que se hace el nube, este se hace la del bloquecito. sí yo sé, <risa> tonto que es. <risa> Encima lo no hace en frente mío, un nube que es y se queda esperando ahí. Ay, dale, molite vos. No, pobre, no. Eso es Mr. Block. No. Ay, dale. Ay, ay, ay, me ay, venido, Dale, No, dale, tiene otra bola de fuego. Qué rotante, qué es. Ay, dale. ¿cuánto bola de fuego tiene el boludo? Ay, malito... Tiene un pega con un bloque, ¿no? ¿Viste? No, encima no. Uy, pensé que... Sí que se sí, quedó arriba del arroz pobre Con un bloque me pega encima Dale encima Que pasó acá que rompiera la cama Ahí dale los una viste Mátalo, matalo <ríe> ahí está, ahora la pelea final me doy, me doy, me doy ay, ay, ay, no me a la trampa tramposa ay. dale, no te dices me rompiste la voz ay, deja de darme vuelta, por favor Ay, me cansé ya bueno, ya te cansaste que no <risa> que ya te vos... no, dale no <risa> what? <risa> ah, si, sí. sale por acá Pensé que te había quedado atrapado, eh Ey, hey, para para abajo Comprate manzana <risa> Tengo 30 años para, para tirar a uno, uno. Ah, ah, ah. Uy, toma, toma Me tu No te voy a sacar bueno chicos, hasta acá llegó el video Nos vemos en Disney, adiós Adiós